Vamos a buscar un punto focal Donde dejar que mi mirada se concentre Se relaje Y poco a poco Volverme a sentir aquí Y ahora Pedirle a los del Zoom que me avisen si se escucha bien Y poco a poco Voy a sentir Después de este largo día lunes, he alcanzado un espacio tranquilo y voy a sentir en mi corazón de forma natural y práctica como si todas las emociones Toda la carga de lo que sea que pasó hoy, haya quedado afuera de esa puerta. Hoy, en este momento, estoy en mi espacio seguro, tranquilo, de calma. Y sentir por unos instantes el cuerpo. Al final de ese día, acumuló mucha tensión. Pero ahora, en este segundo, ya no necesito cargar nada. Desde el corazón suelto todas esas tensiones. Suelto todas las preocupaciones. Este es mi regalo para mí. Mi espacio de regala, comodidad y disfrute así voy a sentir el cuerpo poco a poco cada músculo cada órgano cada rincón del cuerpo soltando, relajándose, aliviándose, visualizando como una agradable energía espumante que estuviera alcanzando cada rincón recorriendo y limpiando del cuerpo todo ese cansancio, liberando, soltando y dejándome completamente libreado cada rincón del cuerpo. agradablemente en calma y cada vez más profundamente relajado hoy después de todo lo que me ha tocado vivir Alcanzo mi propio espacio seguro. Voy a visualizar mi corazón. Hacia adentro. Entrando. Espacio espiritual de pureza, de libertad y de absoluta paz, aquí, en mi propio interior, permitiéndome a mí mismo, a mí mismo Soltar todas esas decisiones que no fueron las más adecuadas todas esas situaciones que afronté con temor y abro el corazón Hacia este rincón de paz, ascendí al alma, a mi propia identidad espiritual, maravillosa, esta conciencia eterna. Sutil Poderosa Tranquila Que soy yo El alma Aquí Donde el ruido De todo lo que pudo haber sucedido se disipa y mi mente finalmente puede sentirse en Allá afuera hay ruido, hay sonido, hay lágrimas, pero hoy, en este segundo, en mi propio interior de calma Soy capaz De crear en mi corazón Mi oasis Tranquilo De paz Un lugar de luz de claridad sin nada de temor ni sufrimiento solo libertad sentir la suavidad de la paz despertándose en lo más profundo de mi conciencia y esa suavidad y poco a poco iluminando totalmente mi mente, cada pensamiento. Cada experiencia del corazón se vuelven tan tranquilas maravillosamente en paz el ritmo con que pienso y todo lo que voy sintiendo Se logra concentrar En una agradable experiencia De paz Visualizando la paz Como una hermosa estrella radiante que poco a poco va iluminando todo mi interior esa estrella incandescente maravillosamente clara simple hermosa Ahora aumentando su brillo, alcanzando los pensamientos que tuve hoy y llenándonos con ese brillo especial de la paz. Esa estrella de paz en mi interior se alimenta de mi propia atención. Me doy cariño, tiempo, y con eso se vuelve cada vez más y más brillante. quitando todo el rastro de oscuridad. Esta estrella incandescente de la paz más maravillosa, refrescante, eterna, va alimentando al alma. es mi propia fuerza vital logrando que todo en mí se vuelva tan agradablemente iluminando tranquilo, paz, tan profunda, que es como si todo lo exterior quedara fuera y aquí adentro en mi propio corazón, solo reinara el brillo maravilloso, agradable, suave, hermoso, de una paz tan profunda, natural, el alma se siente absolutamente estable, fuerte, insacudible. Soy una estrella incandescente de paz. Esa luz Intensa como el fuego Refresca mi mente cansada Y poco a poco Va alcanzando incluso Resentimientos antiguos Que habían en mi mente En mi memoria y esa paz que es parte de mí. han estado cargando resentimientos antiguos, añejos el alma se sentía pesada, cargada, cansada. Y con esta nueva luz... Renaciendo Renovándose En el alma Trayendo una alegría natural En mí Poco a poco Incluso Esa carga Del pasado La logro Soltar y zambullirme en esta agradada experiencia del presente donde todo lo que siento y pienso todo lo que puedo experimentar es profunda y agradable pura del nuevo amanecer, como el rocío recién caído, sutil, puro. Siento el del sol, la fuente universal de amor, el alma suprema. Dios. Y esa energía pura, serena, tan sanadora, va formando alrededor de mí un círculo de luz. Aquí, dentro del círculo, hay energía tan pura que mezcla de mí, mi esencia, la esencia divina, lo que soy en origen. El alma es como una flor llena de tantas virtudes, sutiles y armoniza. Esta luz, del alma suprema, armoniza mi mente con mi corazón y con mi cuerpo, alineando todo todo, devolviéndome estabilidad, tranquilidad, y alimentando esa fuerza indestructible del alma. Y soy un solo, alineándome, armonizándome, sintiendo el ser pleno, completo. Sintiendo Que esa energía tan dulce Suave Del Ser Supremo Es mi derecho Y la recibo con gusto La recibo con amor este círculo de luz es un lugar protegido y si bien fuera del círculo hay opiniones de otros situaciones obstáculos aquí hay esa fuerza invisible que me hace ir más allá de todo hacia es un estado libre, desapegado, sin aferrarme a nada. Un estado te aprecio a la realidad Libre de expectativas Libre de deseos Un estado estable Te aprecio De flexibilidad y de aceptación soy libre incluso de mis propias opiniones o exigencias estoy más allá de todo en esa esencia donde se desvanece el ego, donde ya no hay arrogancia y nada hay que defender. en esa compañía constante divina del alma suprema en esa cercanía con la fuente todopoderosa Cuando siento este poder eterno, se deshace el ego. Este poder es amor, amor puro, amor. amor Sanador. Amor que puede perdonar y dejar ir. Aquí no necesito probar nada a nadie. Soy luz, alma y me visualizo sin peso yendo más allá de todo, en la compañía dulce, pura de la fuente. The paper. adorable, profundo es este estado sutil y se siente tan leve, como son los ángeles. es como una dimensión angelical desde la cual un ser mensajera mensajero de amor de fuerza de esperanza de paz porque aquí recibo la energía sutil y abrazo la humanidad con ella. A las almas cercanas primero el mando paz. Fuerza, pues, uh, saliviría. Nadie está en mi vida por casualidad. Esas almas están cerca de mí que me traen regalos, aprendizajes. Así les mando sentimientos puros de gratitud De la misma manera amplío mis buenos deseos van llegando a todas las almas, especialmente aquellas que más lo necesitan. Que esos sentimientos puros les devuelvan confianza en su propio ser. Les devuelva la esencia, que es sencilla, que es paz. Les devuelva la libertad de vivir. De ser y de conectarse con la fuente, que es energía refresque a todos. Como si la energía de antes Tocar el corazón de la humanidad. Apagando el fuego de la ira. Aquietando la presa. Alimentando el alma. de toda la manera. Obrigado. Suavemente voy a sentir en el centro de mi frente esa energía concentrada, sutil del alma y cómo irradia el cuerpo la energía vital la energía de paz. Voy abriendo suavemente los ojos en caso que los haya cerrado, manteniendo la introspección, el contacto amoroso con mi propio ser. Inhalo profundo. Si necesito mover mi cuerpo, lo puedo ir haciendo. Relajando. Tranquilo. Uno, Los felicito. Meditaron más de 40 minutos, casi. Se imagina que logremos 8 horas seguidas. Estos son los entrenamientos, así que muchas gracias por compartir el espacio. Y. De este librito de la que era nuestra directora, Daddy Yankee, le vamos a leer algo sobre la fortaleza. Dice, La fortaleza espiritual es necesaria para crecer espiritualmente y para ayudar a que los demás crezcan. Es una clase interna de fuerza que viene del carácter y de disciplinar la mente. Una mente que es disciplinada es pacífica y es feliz. Una mente fuerte nunca se perturba. Para desarrollar esa fuerza, cultiva la sinceridad y un profundo amor hacia el alma suprema eso te protegerá de ser influenciado negativamente por el entorno, tanto físico como emocional. De hecho, hay una pasaje muy interesante en este libro que se llama El Bhagavad, ¿verdad? que para estar así muy fuerte eh, en la historia, una de las de, del personaje eh, era una guerra y era la mamá de los que estaban luchando y esposa de los que estaban luchando entonces en la metáfora verdad dios le dice vean para que usted tenga la fuerza de ver lo que va a pasar conecte su mente y su corazón solo conmigo porque lo que va a pasar en una guerra ya saben que dura entonces murió mucha gente ¿verdad? entonces ella recordaba Solo conectar con Dios. Pues por eso, ¿verdad? Es cuando uno logra esa, esa conexión profunda con la fuente, se protege de ser influenciado negativamente por el entorno, tanto físico como emocional. O sea, si hay alguien con angustia o con intranquilidad, uno puede dar otra cosa. Las bendiciones de los demás son otra fuente de fuerza para el ser porque recibes bendiciones de aquellos a quienes sirves y una buena forma de servir a otros es compartir esta clase de fuerza interior. Aquellos que incorporan las virtudes del alma suprema en sus acciones son los que pueden dar fuerza a otros. Dar guía y sabiduría de este modo es dar el regalo de la vida. Un um, Shanti. Y Om Shanti es Soy